hemos denunciado constantemente que las condiciones no están dadas, hemos sugerido al gobierno de la República, al Ministerio de Educación, evaluar eh, la situación que se vive en la República Dominicana y considerar la posibilidad de iniciar el año escolar eh, para el mes de enero del 2021. Algo que no han prestado atención, pero la realidad es más rica que la imaginación. Primero expresaban que se iba a entregar, se iba a dotar de equipo, de dispositivos de laptop y de internet a todos los profesores y a todos los estudiantes en sentido general. Luego, dice el ministro de Educación que se va a descartar la educación virtual eh, de cierta manera y que se le entregarán entonces cuadernillos a los estudiantes para trabajar y que los profesores eh, simplemente sean los guías y que los padres entonces desde el hogar puedan trabajar estos cuadernillos. Lo que tampoco sabemos, si la educación será virtual, si será vía cuadernillo y con lo que expresa el Presidente de la República anoche, en la noche del lunes 26, entonces no sabemos nosotros, no sabe el país, no sabe nadie cuál será la, la forma y la manera que se va a utilizar.